En este video vamos a ver cómo agregar una carátula, agregar colaboradores, publicar un proyecto y ver los concursos. Así que, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es agregar una carátula al proyecto que subimos. Realmente no es obligatorio, pero te ayuda a identificar los proyectos por medio de una imagen. Para ello seleccionaremos el proyecto al cual vamos a agregarle una carátula. Ahora seleccionen Settings. Y como pueden ver aquí, podemos realizar múltiples cambios a la configuración del proyecto. Una sería que podemos renombrar el proyecto. Un poco más abajo podemos cambiar la carátula. Y la última opción sería si queremos eliminar el proyecto. Nota, si eliminamos el proyecto, solo se eliminará en la plataforma. Pero seguiremos conservando una copia en el ordenador, es decir, en la carpeta local de Splice. Muy bien. Ahora entonces procedo a agregar una imagen al proyecto. Para agregar colaboradores es realmente facilísimo. Dentro de un proyecto den clic en Collaborators. Pueden buscar un colaborador por nombre de usuario o por email. En este caso buscaré un productor que es parte de nuestro sello musical llamado Soundcore Records, el cual es Floki. Una vez que hayan agregado a un colaborador, podrán ver su avatar, si es que subió alguno, al lado de su avatar en la parte superior de la pantalla. Para agregar una imagen personalizada o avatar, tendrán que ir a las opciones de configuración de su cuenta tal como se muestra en pantalla. Den clic en Settings. Ahora den clic en Edit Avatar y podrán subir una imagen a su avatar. Noten también que podemos poner más información acerca de su perfil como también una biografía. Muy bien, explicado lo del avatar, continúo donde nos quedamos. Voy a cambiarme de proyecto para ver otro, donde yo soy colaborador de un tema. Como pueden ver, el primer avatar es el creador del proyecto y mi avatar aparece a un lado. Como colaborador, yo podría abrir este proyecto en mi máquina local dando clic en Open in Ableton Live. A continuación se descargará el proyecto y se abrirá en el software en el que se realizó. Como pueden observar, Ableton Live me informa que no encontró algunos plugins. Esto ocurre porque Flocky usa algunos plugins que yo no tengo instalados en mi computadora. Esto les va a ocurrir muy a menudo. Yo les recomiendo que suban proyectos los cuales todos los colaboradores tengan los mismos plugins o rendericen todas las pistas a WAP para evitar este problema. Bueno, simplemente le voy a dar clic en OK. Y como pueden ver yo ya puedo editar y realizar cambios a este proyecto. Pero en este caso no lo haré, ya que solo quería mostrarles que podemos abrir proyectos de otros productores los cuales les compartieron. De vuelta a la plataforma de Splice, quiero explicarles que como colaborador puedo dejar comentarios generales a una versión en particular, en la sección de comentarios. Por ejemplo, comentarle a Flocky que no cuento con dos plugins de su proyecto. Como pueden ver, yo ya he creado algunos comentarios a este proyecto. Estos comentarios los podrá ver tu colaborador. Son como notas rápidas. Ahora llega el turno para crear un proyecto público. Es decir, que cualquier usuario que tenga cuenta de Splice pueda descargar y colaborar con tu proyecto. Después seleccionen Releases. Den clic en Create Release. En Change Bounds podemos cambiar el Audio Master. En Replace Stamps podemos reemplazar los Audio stems en caso de que quieran hacerlo. Podemos cambiar el título, el artwork o carátula poner alguna breve descripción. Después seleccionen un género principal, en este caso le pondré Tecno. Ahora seleccionaré algunas etiquetas, en este caso seleccionaré Minimal Tecno y Work in Progress. En caso de que quieran crear sus propias etiquetas personalizadas, escriban su etiqueta, por ejemplo, tech Minimal, Latin House, Dark techno, etc. Una vez que hayan terminado, simplemente den clic en Release Track. Yo no lo haré porque no quiero liberar este proyecto. Volvemos a Community. Y vamos a filtrar por Contest Entries o por Concursos. Ahora filtraré por House y por Recientes. Yo seleccionaré este en particular para ver más detalles de este concurso. Como pueden ver... Tiene una descripción, las fechas de envío, cuándo anunciarán al ganador, etc. A continuación, estará una descripción de los premios, los cuales son muy buenos. Cada concurso tendrá distintos premios, así es que tendrán que leer cada descripción para descubrirlos. Bueno, entonces den lectura de las bases de cada concurso y si están interesados, descarguen el proyecto en el cual quieran participar, realicen sus aportaciones y mucha suerte. Bueno amigos, he llegado al final de este mini curso de Splice, espero que esto les sirva para crear excelentes temas con otros colaboradores o puedan ganar premios. Sin más que decir que tengan mucho éxito en sus próximas producciones. Adiós.